Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva temática donde conoceremos cómo podemos interactuar con nuestra red en LinkedIn. ¿Quieres saber los tipos de publicaciones en LinkedIn que tienes a tu disposición? En esta oportunidad te indicaré cómo puedes interactuar con los contenidos que publican otras personas. No basta con tener tus objetivos claros de lo que quieres realizar en LinkedIn o tener un perfil de impacto. Tienes que ser activo y activa aportando contenido y conocimiento de valor. Según los tipos de publicaciones que tú vayas a utilizar, obtendrás o no mejores resultados en la visualización de tu perfil. Comencemos. En las publicaciones que encontramos en nuestra red de LinkedIn, vamos a tener tres interacciones principales. Recomendar, comentar, compartir y enviar. En recomendar podemos visualizar los siguientes elementos. Un like para recomendar, celebrar, apoyar, encantar, interesante y curiosidad. Esta es la forma más sencilla de publicar en Link. Solo basta con que tú accedas a una actualización que hayan publicado otros usuarios, por ejemplo, contactos tuyos en tus grupos o páginas, y selecciones una de estas reacciones. En comentar, tú puedes agregar comentarios que estén asociados a esa publicación. También puedes recomendar o responder comentarios que hayan realizado otros usuarios. En compartir, tú vas a poder añadir esa publicación a tu perfil. Se recomienda que prestes mucha atención a todo lo que recomiendas, comentas o compartes, porque esto va a quedar reflejado de manera visible en tu perfil de LinkedIn. Una vez hemos conocido estos elementos, te invitamos a que interactúes con las publicaciones aportando contenido y comentarios de valor. Espero que esta temática haya sido de tu agrado y revises las publicaciones que han hecho otras personas en LinkedIn y aportes con tu conocimiento. Hasta la próxima.